Hoy os traemos una teoría que os va a destrozar todo lo que sabéis sobre Star Wars. Pues sí, el otro día Omar me estuvo pasando unos artículos sobre esta nueva teoría. Encontré uno, en concreto, del Huffington Post, que os lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. En la que esta teoría básicamente se centraba en que Luke Skywalker se pasa al lado oscuro. Si os acordáis bien, en la batalla final de la trilogía original, cuando Luke Skywalker está luchando contra el emperador Palpatine, se ve en su cara como rabia le empieza a salir, que es lo que el emperador intenta sacar de él. Realmente, Luke Skywalker... Se pasó al lado oscuro como hizo su padre. En el guión original, George Lucas dejó un final con un sabor agridulce. Lo que pasa que George, a última hora, esto lo cambió. E hizo que fuera un final feliz. Pero nada de esta teoría lo vamos a saber antes del día 18 de diciembre, que será cuando se estrene en cines. Despertar de la fuerza. Así que tendremos que esperar. Dejar vuestros comentarios y decirnos qué opináis sobre todo lo que hemos explicado. Si aquí. pensáis que es real la historia o pensáis que realmente va a ocurrir otra cosa. Vale, todo eso lo queremos saber y queremos que lo dejéis aquí en nuestros comentarios abajo. Estaremos leyendo. Que la fuerza os acompañe.